Paso 4. Marca límites. Rema. Estamos viendo el primer rema, que es contigo mismo. El segundo rema, con los demás. Respeta al otro. Sus diferencias. Paso 3. 4. Marca límites inteligentes. Marca límites inteligentes. Por ejemplo, algo básico. Y no a todas las veces que quieras. Más comida, más alcohol, más plática es un principio fundamental de asertividad. Ahí está la mamá o la tía o la abuela ahí queriendo empacharnos y comamos 15 kilos de, de bacalao y romeritos y pavo. ¿Te sirvo por quinta vez, mijito? No. Ay, ¿no te gustó? Sí, sí me gustó, pero no quiero más. Muchas gracias. Oye, ¿te sirvo tu decimanovena copa de vino? No. ¿Cómo me vas a dejar tomar solo? Sí. O, sea, o no tomes, no sé, es tu decisión. ¿A mí qué? Yo no quiero una copa más de vino. Además, bueno, obviamente, si vas a manejar, no tomes, por favor. Por tu bien y por el bien. Entonces, eh, ¿y no? Oye, ya empezó el... el el primo borracho a empezar a presumirte todo lo que sí hizo este año y toda la lana que hizo y todo lo que no tienes ganas tal vez lo hizo un rato y luego ya no tienes ganas dile no no tienes que decirlo en voz alta o es que voy al baño voy al baño ahorita nos vemos te vas al baño y luego te vas a platicar con él ya llegó la persona que te está criticando no la tía chonita que viene a criticarte a hacerte la noche hacerte la noche difícil, te sentaron junto a ella, te vas a sentar y... y dices un cambio ay, es que qué va a sentir la otra persona, pues sienta lo que quiera, que viva las consecuencias de su amargura, pues si está de apestada pues nadie se quiere sentar junto a ella toma tu silla y no, marques ese límite, toma tu silla y vete a sentar junto a la persona que te va a hacer más fácil que te la pases bien esa noche ay, es que qué van a decir los demás no sé, los inteligentes van a entender y van a decir, mira qué asertiva persona, a mí me hubiera gustado hacer lo mismo, yo me la fleté el año pasado y qué horror. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas hacer tú para que Para, para estar bien, para estar bien. Y marque ese límite, es muy asertivo. Y ese límite puede ser literalmente diciendo, no, gracias, o como decíamos, puede ser implícito, ¿no? Y entonces me le escapo. A esa persona que no quiero escuchar realmente. Eh, pero ponte ese límite. El límite más importante es el que tú primero te pones. Es ya no quiero oír a esta persona. Ya, ya no quiero estar más allá. Ya es tarde, ya cenamos y ya se están agarrando del chongo. Pues vete, ponte ese límite, vete. Oye, ni siquiera hemos acabado de cenar, pero ya está el ambiente tenso. Y ya te responsabilizaste de tus emociones, ya manejaste tus emociones, ya estás respetando a los demás. Y si estás siendo incómodo, pues marca un límite y vete. Oye, pero es que falta el postre, la y la los... sobremesa Pues sí, pero me siento incómodo, ya no quiero estar aquí. Ay, es que tú, tan... desde que estás en estas cosas de desarrollo humano, te sientes superior. Pues, pues no, realmente no, pero ahora busco mi bienestar. Entonces, marca ese límite. Tú sabes qué límites te toca marcar para lograr eso. Y, y eso permite que tú vayas remando de manera inteligente. Respeta al otro y sus diferencias, no te claves. Marca límites inteligentes. Tú estás a cargo de tu vida. Tú eliges con quién platicar. Tú eliges cuánto comer. Tú eliges dónde sentarte. No dejes que la presión social elija por ti. Tú eliges. Oye, ¿no quieres ir a pasar una fecha con alguna persona? No vayas. No va. Es que, ¿qué van a pensar? Cada quien va a pensar lo que tenga en su cabeza. Quien piense tonterías en su cabeza, pues va a pensar tonterías. Quien tenga pensamientos inteligentes, claros y adecuados, va a pensar pensamientos inteligentes, claros y adecuados. Entonces, ¿por qué? Porque tú eres responsable, como comentamos, de tus emociones, pensamientos, deseos, decisiones, acciones y cosas. ¿De qué no eres responsable? Tú no eres responsable y está en gran parte fuera de tu esfera de influencia de los pensamientos del otro, los pensamientos tuyos del otro, las emociones tuyas, o sea, de quien tenga enfrente. De los deseos tuyos, de las decisiones tuyas, del otro, ¿no? Tú no eres responsable del otro. Es que el otro se va a sentir mal, pues que reconozca su emoción, que se responsabilice de su emoción y la trabaje, o no. Pero es su vida. Tú vives la tuya. Entonces, para terminar, estos cuatro pasos para mejorar la vida. E implica uno responsabilízate de tus emociones deja de echarle la culpa a los demás de tu malestar de tu ansiedad de tus preocupaciones responsabilízate de tus emociones dos maneja inteligentemente tus emociones lo que sientes depende de lo que piensas cómo quieres pensarlo para qué tienes que pensar para sentir paz para estar más feliz pero estás más relajado, por estar más contento. Tres, respeta al otro y a sus diferencias. Déjalo ser. Deja que el Grinch sea Grinch, deja que el materialista sea materialista, deja que el crítico sea crítico. Y mejor desengancha tú, que no te afecte. Y cuatro, marca límites asertivamente. Respeta al otro, pero también respétate a ti. Si hay algo que ya no te parece adecuado, marques el límite. O dices que no me gusta esta crítica que me estás haciendo, van tres cosas que me criticas. ¿Podrías dejar de hacerlo? Por favor, marca límites, asertivamente. Muy bien, pues esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias por tu atención. Eh, y vamos a darnos unos minutos para preguntas y respuestas. Ya estamos casi sobre la hora, empezamos un poco tarde, pero me encantaría darnos tiempo. Te invito a que sigas eh, conectando con este tipo, con Cineología, con este tipo de enseñanzas. Me puedes encontrar en mis redes en Facebook, en Instagram, YouTube. En YouTube tengo más de 100 programas gratuitos. Estoy subiendo contenido constantemente con este gran recordatorio. Que tu vida está en tus manos de que tú puedes generar una mejor vida al ser emocionalmente más consciente, más deliberado, más inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ricardo por estas herramientas que nos brindas para aplicarlas en estas épocas, que sin duda serán de gran ayuda. Y pues invitamos a la audiencia a que nos haga sus preguntas en el chat o bien, si desean abrir su micrófono, también eh, con gusto lo pueden hacer este, para que eh, aprovechen a Ricardo y les pueda ayudar en cualquier inquietud que puedan tener. Tenemos aquí algunos comentarios. Patricia Morgan, como dicen los españoles, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. <risa> Jesús, ¿no? el gran maestro Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Patricia Morgan, como siempre, excelentes puntos y reflexiones. Gracias, Mil, Ricardo. Patricia, querida, un abrazo grande. Rosario Núñez, agradecida profundamente. Agradecido también. Miss Flor Molina, Flor, qué gusto verte. Te amo, Richo, y yo te amo a ti, mi querida amiga. Sí. Ya tenemos una manita levantada aquí de parte de Odette Hernández. Adelante, Odette, si gustas abrir tu micrófono. Ah, sí, bueno, muchas gracias por el taller, Ricardo, la verdad es que muy, pues, muy ad hoc para la época y para la temporada, porque ciertamente, o sea, en estas épocas que se supone que son de paz y de celebración, de repente hay detalles que, pum, denotan, detonan así como que, pues, toda la, pues, la pelea, ¿no?, y, y el malestar. Y una cosa que se supone que tendría que ser agradable, luego resulta que se vuelve así como en una pelea campal y dices, no, pero pues tranquilos. Y sobre todo por estas cuestiones de que se involucran en la bebida y todo esto, pues sí, hay que tener como cuidado en esas cosas. Y muy buenos tus puntos me parecieron como muy así puntuales y acertados. Muchas gracias. Y felicidades a todos. Felices fiestas. Qué bueno, Oded, muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que te fueron útiles. Y ese, es, y ese es mi deseo. Mi deseo es que hagas de estas fiestas felices, la mayor felicidad, la mayor paz. Pero hay que hacerlo. Tenemos que ponerle primera persona singular. Yo quiero hacer felices estas fiestas. No van a ser felices por sí mismas, necesariamente. Gracias, Oded, por tu comentario. Mónica nos dice. Aquí que es mi mamá, te mando un beso. ¿verdad? Hola, Richo. Como siempre, increíbles sugerencias. Eres muy claro y los ejemplos siempre ayudan mucho. Quiero mucho. yo a ti. Claudia Tapia. Muchas gracias, Ricardo. Me encantaron las herramientas que nos compartes. Mis mejores deseos para todos. Me tengo que salir. Gracias, Claudia. Y preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna situación particular, ¿no? De, hoy es que esta situación específica Vamos con los papás, vamos con los suegros, se enojan, ¿qué hacemos? También adelante. Minerva, muchas gracias Ricardo por estas herramientas, bendiciones. Bendiciones, Minerva. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, en lo que se anima alguien a hacer una pregunta, yo aprovecho la oportunidad y le pregunto a Ricardo. Ricardo, eh, pues todo esto que nos compartiste habla mucho sobre las relaciones saludables con la familia, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es eh, ¿cuándo es eh, oportuno ya alejarse de un familiar? Si esto es correcto o no, si, o si lo mejor es, es que nosotros sigamos teniendo relación con este familiar porque al final es un reto para nosotros el manejar estas emociones, o en realidad si ¿sí es saludable alejarse ya de un familiar o no. Esa es como que mi pregunta. Es que tanto? ¿En dónde está la línea ahí, en ese punto? Así es, así es. Muy buena pregunta, Celia. Y pues muchos de nosotros tenemos, ¿no? Un familiar que realmente sí está a, a un grado muy, muy complicado de agresividad, ¿no? De chantaje, de manipulación, de falta de empatía, de crítica. Y no hay una receta no, ciertamente no hay una receta y no hay un punto de que a partir de que pase esto, pues entonces ya te conviene alejarte. Conviene primero contextualizarnos en, en, en eso primero que dijiste. Siempre son un, una buena excusa para responsabilizarme en mis emociones, manejar inteligente mis emociones, respetar la forma de ser del otro, incluso cuando sea agresivo y crítico y marcar límites. Entonces, siempre son una buena razón para practicar eso que nos hace falta tanta práctica. Son habilidades que también que vamos practicándolas e incrementándolas, pues lo vamos haciendo mejor. Y nos vamos enganchando menos. Y me, voy a, me va afectando menos. Y entonces, ah, mira, ya me sale bien el criticar, esquivar la crítica, esquivar el comentario, esquivar el chantaje, esquivar la manipulación, la comparación, la degradación, la devolución. Y entonces me voy volviendo más. Ahora, efectivamente, yo ya me estoy manejando bien, pero tengo esta persona y objetivamente, no porque yo me engancho mucho, pero objetivamente, esta persona, lo que trae y lo que pone a la relación es mayormente eso, o es de una intensidad que realmente eh, me afecta, no quiero vivir eso, simplemente no quiero vivir eso. Entonces estoy en todo mi derecho de alejarme de la persona. Y si es mi mamá, a veces lo más sano es dejar de ver a mamá. Porque si mi mamá cada vez que la veo me echa mierda, pues qué necesidad yo tengo de estar ahí con una persona. Porque da igual que sea mi mamá o mi abuelo o mi tío o el presidente de la República o el, el, el presidente de las Naciones Unidas, da igual quien sea si hay una persona enfrente echándome mierda, ¿para qué me quedo parado? Enfrente. Y hay personas que trabajan, es, viven en ese nivel de conciencia, y, y eso es lo que tienen, digo, se, se, suena feo, pero pues eso es lo que tienen, ¿no? y Cuando Jesús le dicen a sus discípulos, ya Jesús y se sienta y platica con los cobradores de impuestos y con las prostitutas, y sus discípulos están infartados, y dicen, ¿por qué te juntas con ellos? pues los tratas bien, ¿cómo? son cobradores de impuestos es el SATS, por Dios son prostitutas y Jesús dice, yo doy lo que tengo en mis bolsillos y entonces pues si Jesús llegara y te hablara, ¿qué te daría? pues amor aceptación, ¿no? cariño pero hay personas que no tienen eso y que lo que tienen adentro es crítica es chantaje Traen tanto conflicto interno que lo están proyectando todo el tiempo. Traen tanta insatisfacción que lo están proyectando todo el tiempo. Entonces, si hay una persona así, pues qué necesidad. Qué necesidad si ya lo pasaste. De hecho, a veces es como un proceso muy natural donde voy sanando la relación por dentro y llega un punto donde pues, ya está mayormente sanado. Pero ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Ya no me gusta. Sí, ya sé esquivarlas. Pero de todas maneras huele a feo <risa> y me canso de estarlo esquivando. Entonces, ¿qué necesidad de estar con esta persona? Y marcas, puedes marcar ese límite final, que es: no te veo. Y puedo hablarlo, y decirlo o no, o simplemente alejarme esa persona. Incluso si están en la fiesta, pues me alejo, ¿no? Y me mantengo lo más alejado posible. Lo que es muy importante es ver desde qué emoción lo haces. Porque tú puedes alejarte de esa familia desde el amor hacia ti. Como me amo, no voy a estar enfrente de alguien que tenga esta agresividad. Es como alguien que pues, está pegando todo el tiempo, ¿no? Entonces si pasas enfrente, pues te pegas. No, pues yo me voy a alejar. Y por amor a la otra persona, porque entonces si yo me dejo que me, que me, que me critique, que me chantaje y sigo el juego, pues, estoy siendo cómplice. Porque si lo estás haciendo desde el dolor, desde el resentimiento, es decir, no, es que qué bárbaro, ¿cómo una mamá puede hacerle eso a su hija? Entonces todavía hay mucho que trabajar ahí. Y lo puedes trabajar con la persona, viendo a la persona, o lo puedes trabajar solo. Pero la persona, no porque dejes de ver a ese familiar, deja de estar en tu mente. Resuelve el conflicto en tu mente, en tus emociones. Excelente, Ricardo. Muchas gracias por por todo lo que nos compartes, es de gran ayuda. Eh, tenemos acá más comentarios. Eh, hola, gracias. ¿Se grabó? Sí, la sesión se grabó. Lo vamos a estar compartiendo a través de eh, nuestro canal de YouTube. También les comparto mi correo electrónico si gustan solicitarlo. Y... Eh, también estamos, claro, claro. estamos mandando las grabaciones de todas nuestras sesiones entonces el día viernes mandaremos un comunicado con la grabación de todas nuestras sesiones si gustan eh, enviarnos un correo, con gusto se los hacemos llegar pues Ricardo sin más, muchas gracias por tu participación nos decimos de cerrar con algún comentario pues quiero repetir ese deseo yo deseo que tú hagas de estas fechas de esta navidad y de este año nuevo, un periodo donde practiques crear tu paz y compartírsela a los demás. Donde practiques crear tu felicidad y que los compartas a los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ricardo por, to por todo, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Fue de gran ayuda. Gracias a toda la audiencia por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sabemos que son fechas complicadas para conectarse. Pero gracias a todos por su disponibilidad y pues seguimos en contacto y este, confiamos que puedan participar en las sesiones que tenemos programadas esta semana. Un abrazo a todos y gracias por estar aquí.